y ahora el momento del lance es muy importante también porque muchos se piensan que la carpa hay que tirar lejos y no, es todo lo contrario para la pesca de la carpa lo que hacemos es acompañar la línea que no caiga muy lejos de la orilla la acompañamos una balanceadita abajo ¿Eh? Siente. dejamos que caiga, toque el fondo. Una vez que tocó el fondo, trabamos nuestro reel sin moverla mucho. Y ahí ya está lista. Esperamos entre media hora y 40 minutos siempre. Siempre es preferir esperarla. Si tuvimos muchos toquecitos la sacamos. Eh, la sacamos un poco antes, pero si tuvimos.